Hola qué tal mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV Bien, en esta ocasión vamos a ver un video de unos dispositivos eh, inteligentes, inalámbricos para poder utilizarlos eh, con una aplicación y poder activar o desactivar en algunas funciones que podría ser televisiones, modems, alarmas, entre otras cosas Bien, pues iniciamos Bien, perfecto amigos, como podemos ver en, en pantalla, tenemos lo que son dos dispositivos de la marca Duo Smart. Eh, en este caso yo tengo a la mano un contacto eléctrico, el modelo de este, el modelo de este contacto es el B30, y pues como pueden ver, pues es eh, WiFi y bueno, pues vamos a utilizar este dispositivo para... Poder controlar algunas aplicaciones, uh, como son unas lámparas. Y bueno, pues este dispositivo se puede controlar por medio de Google Asistente, eh, por medio de Alexa. También cuento a la mano con un interruptor de corriente eléctrico. El modelo de este es el B10. Bien, voy a quitarle el dispositivo de, de la caja, para que ustedes lo vean. Perfecto, aquí tenemos nuestro dispositivo. Tenemos nuestro dispositivo inalámbrico inteligente. Como podemos ver en la parte derecha, tenemos. No, vamos a ver. Sí, perfecto, así está bien. Ok, en la parte izquierda de este lado de, no... de nuestro dispositivo eh, está lo que es eh, input, que estaría. Que nosotros podemos conectar o de esta parte donde se conectaría la corriente eléctrica de 120, en este caso la L como es marca como línea y la N como neutro, y tenemos lo que es output, salida, igual marcado con la letra L de línea y marcado con la letra N de neutro. Bien, yo por aquí ya tengo preparado lo que son dos cables, ya tengo preparado un cable eh, un enchufe y también tengo preparado lo que es un cable con un contacto sencillo vamos a ahorita a conectar esto de la siguiente manera de esta forma para poder conectar lo que es una lámpara y nuestra alarma residencial de casa y vamos a eh, descargar, descargar la aplicación. Bueno, de hecho ya tengo descargada la aplicación aquí en, en mi celular. Eh, la aplicación se llama Duo Smart. Bien. Perfecto. De hecho, pues, eh, hay, hay diferentes eh, dispositivos que se puede utilizar. Posteriormente a esto vamos a eh, ver más adelante en otros videos. De los contactos, de los apagadores... Bien, y diferentes eh, dispositivos inalámbricos inteligente que podemos estar utilizando. Bien, entonces vamos a proceder a armar nuestro dispositivo. Yo por aquí ya tengo preparado lo que es nuestro cable y listo para poder insertarlo. Bien, vamos a proceder a quitar nuestros dos tornillos que sujeta esta pequeña tapa. para así poder colocar nuestro cable bien tenemos lo que son dos tornillos que también lo tenemos que eh, aflojar tantito bien, vamos a proceder a insertarlos de la siguiente manera cuidadosamente tratando de ingresarlos y que no eh, queden muy afuera para que no haya ningún falso contacto o algún cortocircuito. Cuidadosamente vamos a apretar los tornillos. Más o menos vamos a apretarlo al llegue y un poquito más. Tratando de no barrer nuestros tornillos porque son muy sensibles perfecto, seguido de esto pues voy a poner la tapa y mis dos tornillos restantes perfecto y bueno pues ahí ya nuestro cable ya queda sujeto y libre de cualquier movimiento Ahí está, ya tenemos colocado del lado del input, entrada. Perfecto, vamos a proceder a conectar del lado de la salida. Perfecto. Una vez ya tenga, yo he descubierto esto, voy a aflojar tantito los tornillos. y vamos a proceder a ingresar con nuestros cables ya preparados, listos más o menos hay que cortarle a 2 centímetros para que no sobre mucho al momento de ingresarnos cuidadosamente ingresamos al llegue ahí está y procedemos apretar los tornillos perfecto voy a proceder a poner mi tapa protectora y de sujeción ahí está ahí tenemos ya prácticamente armado nuestro pequeño dispositivo como una mini extensión inalámbrica perfecto ahora vamos a proceder a conectarlos y a configurarlos a nuestra aplicación bien voy a proceder a conectar esto aquí a la toma corriente y vamos a observar que en la parte de aquí empieza a parpadear lo que es un foco de color azul Bien, voy a irme a lo que es en mi celular. Ya tengo descargado lo que es la aplicación de Smart. Duo Smart, perdón. Duo Smart. Eh, una vez eh, abierta, pues nos va a pedir que aceptemos los, los, la política de privacidad. Vamos a aceptar. Bueno, vamos a simular que vamos a crear una cuenta. Vamos a Seleccionar el país. Vamos a ingresar nuestro correo electrónico y vamos a enviar ese mensaje para que en nuestro correo electrónico nos llegue un código de verificación. Una vez ingresado ese código de verificación, le damos a aceptar, procedemos a crear una contraseña y ya con eso pues iniciamos sesión con nuestro número telefónico o, o algún correo electrónico. Perfecto. Bien, una vez que ya iniciemos sesión, vamos a irnos para proceder a agregar nuestro dispositivo le damos a agregar y nos vamos en la parte de izquierda donde en este caso pues este dispositivo es un dispositivo interruptor de energía vamos a seleccionar y como pueden observar, aquí tenemos varias opciones. En este caso, este dispositivo es eh, el modelo B10. Por lo tanto, entonces procedemos a seleccionarlo. Bien. Teniendo seleccionado, eh, nos va a pedir que nos conectemos a una red eh, Wi-Fi que tengamos más cerca. En este caso, ya seleccionó. Eh, el wifi que tengo por aquí y pues vamos a proceder a ingresar nuestra contraseña y seguido de esto vamos a dar en siguiente entonces seleccionamos la luz de confirmación en el flash perfecto, le damos en siguiente y vamos a esperar que haga el proceso de configuración, escaneo y registro en la nube. Vamos a darle un tiempecito. Ahí está. Perfecto. Aquí ya lo registró, ya lo enlazó, se configuró. Y bueno, aquí nos aparece el modelo de la, del dispositivo, que es el B10 pero aquí nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, el área donde estaría conectado este dispositivo y así poder ubicarlo o seleccionarlo en nuestra aplicación. Y pues voy a seleccionar que está en eh, mi sala de estudio. Perfecto. Y le doy en finalizado. Perfecto, amigo. Aquí ya tengo ya disponible... Nuestro dispositivo listo para usarlo. Para encenderlo. Ahí está de color eh, rojo. Y por dentro de la, del dispositivo se escucha el relé. El sonido, el sonido del relé. Bien. Perfecto. Ahora en nuestra aplicación. También nosotros lo podemos renombrar otra vez. En la parte de abajo. Tenemos una parte que dice Timer. En esta parte nosotros podemos programarle un temporizador. Si nosotros queremos que se active a cierta hora, podemos seleccionar una cierta hora para que nuestro interruptor se encienda. Seguida de esto nos aparece la opción de repetir. Puede ser por días o por semana. ¿Ok? Si nos regresamos, en la parte donde dice observación, nosotros podemos ponerle aquí eh, alguna observación, algún texto. Lo vamos a guardar. Eh, aviso de ejecución. Podemos activarlo para que nos llegue un mensaje cuando el dispositivo se encienda o se ejecute. Y en la parte de abajo, pues, la acción que va a hacer, ¿no? Que es encender. Bien. Una vez hecho eso, vamos a dar en guardar. Y nuestra programación ya está, eh, pues, programado para encenderse. Ahora, si nosotros queremos añadir nuevamente una programación para que se apague... Seleccionamos igual los días. Igual le podemos poner la observación. Aviso de ejecución. Y en este caso pues sería apagarlo. Bien, le damos a guardar. Y allá tenemos que la programación de encendido de este dispositivo será a las 19:45 todos los días y asimismo a las a las 19:47 este dispositivo se va a pagar perfecto vamos a regresarnos y en la parte derecha tenemos otras opciones que aquí podemos activar Cuánto tiempo eh, queremos pues ya eh, activar nuestro dispositivo por cierto tiempo aquí está desde una hora desde una hora hasta 24 horas ok aquí están lo, las horas y aquí están los minutos perfecto bien eh, Vamos a esperar entonces que cumpla los minutos para poder activar. Yo en este caso voy a dejar tantito por aquí mi celular. Y voy a traerme por aquí tantito una lámpara. Esta lámpara podemos ver que está encendida. Perfecto, vamos a dejarla encendida porque tienen un interruptor aquí y vamos a desconectar bien ahora vamos a conectarlo y vamos a esperar ahorita que nuestra programación efectúe eh, pues la tarea bien vamos a esperar tantito ahí está se está ejecutando nada más hay que darle un poquito de tiempo perfecto ahí como pudieron ver nos llegó un mensaje de el aviso de la activación entonces vamos a esperar voy a poner este vídeo en cámara rápida para que se adelante un poco el vídeo y así podemos y así podamos observar la acción de apagado Perfecto, como pudieron observar, nuestra programación se ejecutó exitosamente. Perfecto, amigos, vamos a desactivar esto. Voy a desactivarlo para que no tenga la programación, eh, pues, ahí programada. Y vamos a ver esto de la siguiente manera más sencilla, cómo podemos activarlo y desactivarlo. Manualmente. Activo manualmente apago puede ser con esto o puede ser también con esto bien, perfecto amigo ahora vamos a regresarnos tantito voy a colocar por aquí mi celular voy a desactivar mi lámpara Y voy a conectar lo que es una mini alarma de 15 watts para interperie Y pues prácticamente ya lo tengo conectado directo. Es directamente a la a una fuente de alimentación de 12 volts a 2 amperes. Y pues si yo conecto esta fuente directamente a la luz eléctrica, pues lógicamente se va a activar mi sirena. Pero en este caso vamos... Activarlo por medio de la aplicación utilizando este dispositivo de interruptor. Ya lo tengo conectado. Voy a ponerlo de esta manera ya que pues, va a hacer un poco de ruido. Entonces voy a dejarlo así. Y voy a ingresar a nuestra aplicación de Duo Smart. Y voy a proceder a activarlo esto lo puedo hacer una vez configurado dentro de la red mi dispositivo y una vez configurado en nuestra aplicación yo puedo activarlo en cualquier parte del mundo que yo esté siempre y cuando el dispositivo esté conectado a la corriente eléctrica conectado a internet y también eh, yo pues lógicamente tenía, ten, tendría que tener Internet de datos o wifi. Bien, activo. Ahí está. Y desactivo. Vuelvo a activarla. la vuelvo a desactivar bien eh, pues este es un pequeño vídeo de cómo podemos utilizar este dispositivo por medio de una aplicación para poder activar o desactivar algunas algunos electrodomésticos algunos dispositivos queramos reiniciar podemos activarlo desactivarlo para que se reinicie ese dispositivo y así eh, pues ahorrarnos en ir a desconectar o conectar para que se reinicie ese equipo bien, vamos a dejar tantito esto por acá y voy a proceder a utilizar el otro dispositivo, este dispositivo es un contacto eléctrico igual, es inteligente, wifi y bueno, vamos a abrir nuestra caja para verlo, bien, aquí tenemos nuestro dispositivo, contacto eléctrico, aquí lo ven, y cuenta con un botón de apagado o encendido, bien, vamos a conectar nuestro dispositivo a nuestro multicontacto, Y vamos a irnos a nuestra aplicación en la parte superior. Y vamos a poder y vamos a eh, proceder a ingresar nuestro dispositivo. Bien, vamos a irnos en la parte izquierda. Y vamos a seleccionar la categoría energía. Y vamos a localizar el modelo de nuestro contacto. En este caso es el B30. Seleccionamos y procedemos a ingresar los datos de Wi-Fi para que se proceda a configurar. En este caso ya tengo guardado la contraseña. Voy a dar en siguiente. Y pues lógicamente aquí me pide que eh, mantengamos presionado el botón de reset. Aquí para poder... Para que el, la luz LED empiece a parpadear. Vamos a proceder. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ahí la luz está parpadeando. Entonces vamos a seleccionar. Entonces vamos a seleccionar la luz de confirmación en el flash. Damos siguiente. Y esperaremos que el dispositivo empiece a configurar automáticamente. Perfecto, ya se registró. Listo, ya se encuentra disponible. Vamos a renombrarlo, vamos a poner contacto ahí está vamos a guardar y vamos a ponerle también sala de estudio y le damos finalizar bien perfecto aquí ya tenemos disponible nuestro dispositivo de la misma manera vamos a conectar lo que es la lámpara ahí lo tenemos y vamos a presionar bueno, y vamos a proceder a encenderlo. Ahí está. Encendido. Apagado. Y ahora sí, ya tenemos las dos, eh, el contacto y el interruptor disponible para cualquier acción que nosotros queramos. Ahí tenemos nuestra lámpara. Me regreso y activo nuestra alarma. Los dos dispositivos podemos activarlos al mismo tiempo. Perfecto, amigo. En otro video más adelante, eh, vamos a... A ver cómo podemos eh, enlazar estos dispositivos con nuestro asistente de Google o con nuestro asistente Alexa para así poder activarlo por medio de nuestra voz. Y bueno, sin más que decir, por el momento nos despedimos y nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta la próxima.